¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Fortnite. Hace 5 meses ya que subí el último video y pues ya tengo muchas cositas, ¿no? Como a Elsa de Frozen, pero en versión morada. Y pues, nada más, ¿no? Solo recordarles que si no están suscritos, se suscriban. Así que antes de empezar con alguna otra mamada, comencemos con el juego. <risa> Oh. No mames, ¿dónde viste esta esquina antes? No, no recuerdo <ríe> Ok, eso de aquí ya habían metido nuevo Así que les voy a dar un recorrido rápido por el barrio guiño, guiño. Muy bien, ¿ven esa babosa? Su mamá no lo quiere y, y lo dejó ahí en una burbuja porque se portó muy mal Y porque no se suscribió Muy bien Cogemos armas, unas sacuetes al inicio, wow, vaya suerte la mía, no, ok, okay acá hay uno de estos, ah, okay, aquí al parecer no hay muchas cosas interesantes, o sea, lo más interesante soy yo, porque okay, tengo una pistola, con eso me defiendo, más que, más que bien. Debería buscar mini escudos. Ahora, ahora ya soy un poquito más pro de lo que era antes. ¡Ay, ajá. Porque antes sí valía madres, ¿no? Antes alguien me veía y me mataba al instante, ahora no. Ahora soy Elsa. El sapito. Miren mi clon. Lo que es menos atractivo ¿no? Ok, ¿por aquí pasó gente? Ok, acá seguro se están matando, bro. Y se están matando. Nada, pero yo soy el más perrón del barrio, ¿no? <risa> <risa> Motherfucker! Para los que no sepan ingleses, hola, ¿qué hace? Ok, ¿dónde está mi cofre? Ok, ¿esa no ¿es mi cofre? Perfecto, digo... Uy, uh, casi me mata Pero no lo logró porque yo soy la mera verga Uy, uh, qué chiquitos Ok, uno Dos Y con este, tres Ah, uh, Listo Listo, a ver, vamos acomodando todo el inventario. Listo, ¿sabes qué? ¿Es que ¿Quién podría contra mí? No me contesten, por favor. Ok, si son un poquito mal es porque soy enfermo. Me queda aclarar eso. Aunque debí aclararlo al principio del video, ¿no? Ok, por allá están disparando, vamos a ir a por ellas porque nosotros somos Mega-Pros y los Pros no le tienen miedo a nada ni a nadie ¡Hola, qué pedo, gente! ¡Soy Lolito! Oh. Oh, Uy, me siento... ni Lolito ahora, ni Lolito, eh ¡Ah! de mí! Estamos vivos, ¿no? Quedan 30 personas, si la ganamos, eh, no sé. Me. Me tingo el pelo, jaja. ¿no? Lo subo a Instagram. Oh, no lootearon este cofre. Son idiotas. Listo, solo tenemos que empezar a bajar. Con cuidadito de que no nos mate nadie. Algún campero, por, por ejemplo Ok, esta casa ha sido Luteadísima, amigo ¿Quién necesita más? Yo soy un zombie estúpido Fíjate de mí Zombie acosador de porquería Allá arriba No he ido, así que vamos a ver ¡Chao! le manda a chingar a su madre El amigo nadie se mete yo, yo ando con los, con los reales con los superiority como dice como dice la banda, no? ¿Qué? ok, veamos qué pedo, qué pedo, Uf. Pedo qué pedal, qué peduque, es que pedu, amigo. Es que yo soy. Yo soy descendiente de Lolito, ¿no sabía? Hola, hola, hola, ya llegó. La Frozen. La Hielos para los compas. No tengo recargado esto, luego. Ah, si me moría solo por esto. No tener recargado bien el arte. Muy bien, está aquí cerca Y quiero saber por dónde está Ustedes verán esto y dirán Joder, que Hard. Pero es que no yo, yo soy humilde Y yo acabo de verte, babosa Ya chingó a su madre. ¿No era eso? Entonces qué. A ver. Parece que está corriendo conmigo. O oh, eso es lo que quería creer. Joder te pendejo. <ríe> Joder te pendejo. Ay. Pues. Uy Dios. Acércate pendejo, acércate. Uf. Joder. Ay Dios, Dios, Dios, Dios. Dios. ¡No, me mató! Oh, Dios! Estuve así, así de cerca. Y ya está, hasta aquí la vamos a dejar. Espero se hayan divertido bastante con mi terrible fracaso. No olviden suscribirse si no lo están, like. Y seguirme en mis redes sociales que están en la descripción. Eso es todo, bye bye.